Para mañana sábado el Powerball tiene un premio de 335 millones de dólares. Aprovecha y juega Powerball que ahora te da la oportunidad de añadir Double Play para que tengas doble oportunidad de ser millonario. Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es fácil, ¿qué esperas? Juega los juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 Continuamos con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte mi gente Y recibimos el primer número que es el 9 El 9 Segundo número El 3 El 3 Tercer número Es el 6 El 6 El número ganador en el Pega 3 Es el 936 El 936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 16, tercer número. 6, el 6, cuarto número. 31, 31, quinto número. 34, 34. ¿Y el bolo cash de Loto Cash? Es el 4, el 4. Los números ganadores del Auto cash son 27, 16, 6, 31, 34 y el BoloCash es el 4. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 105 mil dólares. Adelante con el sorteo y mucha suerte. Y estamos listos para recibir el primer número de la doble revancha que es el 24, 24. Segundo número, que es el 3, el 3. Tercer número, 20, 20. Cuarto número, 18, 18. Quinto número, 23, 23. Y el bolo cash de la doble revancha, es el 3, el 3. Los números ganadores de doble revancha son 24, 3, 20, 18, 23 y el Bolo Cash es el 3. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a la página web loteriasdepuertorico.pf.gov. Nos vemos en el sorteo de mañana sábado a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche.